Hola a todos, este es mi nuevo tutorial y bueno, en este video te voy a enseñar cómo hacer para configurar tu PC para que no tenga más eco, el molesto eco delay, bueno, algunos le... En realidad se llama delay, pero bueno, nosotros, eh, lo que conocemos del marketing y el SEO, cómo formular la pregunta, la mayoría de las personas van a buscar esta pregunta de esta manera, ¿no? ¿Cómo quitar el eco? o cómo solucionar el eco. Pero bueno, eso es lo que la mayoría de las personas ponen en el buscador. Seguramente vos habrás encontrado este video gracias a esa pregunta. Seguramente en algunos de los comentarios van a ser la típica pregunta o comentario, ¿no? Eh, todo lo que sea crítica constructiva, está bien, bienvenido sea. Pero anteriormente hice un video ya hace un par de años donde tuve más de 60.000 reproducciones en ese video, después por una cuestión de copyright eh, creo que saltaron los derechos de autor cuando moneticé mi cuenta, lógicamente antes de eso nunca pasó nada, pero luego de monetizar mi cuenta se ve que hizo una revisación YouTube y bueno, me tuvo, tuve que modificar el audio, o sea me daba la opción de modificar el audio y no tenía otra opción, entonces eh, al modificar el audio quitaba toda la explicación no entonces no tenía sentido dejar un video sin sin audio entonces tomé la decisión de eliminar el video y para mantener la, la cuenta no en, en buen estado no para para como es cumplir con las normas de, de youtube en este caso así que bueno nada y hoy en este en este caso ya aprendí obviamente entonces nada vamos a hacer una una especie de review no de, de este tutorial así que bueno manos a la obra esto es muy fácil si llegaste hasta acá, suscríbete, dale like, así me ayudas a posicionar este video. Y nada, bueno, si vos tenés Windows 7, 8, no sé, el Windows que tengas, lo que tenés que hacer para quitar el molesto eco, no sé, hay algunos en el video anterior, muchos vinieron a preguntar de diferentes, eh, cómo poder solucionar ese eco, en Discord, en, no sé, en Twitch, en diferentes programas ¿no? que utilizamos en la computadora. Pero te lo voy a explicar para que se entienda, para que vos entiendas por qué se forma ese eco. Y bueno, te voy a dar una solución. Después entendiendo por qué pasa, seguramente si no te funciona la solución que yo te voy a dar, entendiendo cómo se forma ese eco, vas a poder buscar la solución. De, en tu computadora Notebook o lo que sea Programa que estés utilizando ¿ta? Así que bueno eh, En este caso yo tengo Windows 10 64 bits, no importa Puede ser 32, 64, no, eso no interesa Pero bueno, vamos a ir A panel de control, que ya lo tengo acá Pero ustedes si quieren pueden escribirlo Se van a la opción esta que dice Sonido, si tienen esta Vista, a veces suele pasar que Están en, de, este, de esta manera Yo lo que hago es cambiar la vista poner iconos grandes y nos vamos acá al dibujito del parlante donde dice sonido lógicamente y nos vamos a la parte de grabar no porque esto es un problema de cuando nosotros tenemos conectado el micrófono es lo más normal no que suceda esto yo en este caso tengo un, un micrófono de condenser que no va conectado con una fuente phantom power sino que va directamente por Mini Jack o Mini Plus, algunos les, les suelen decir así, a, directamente a la computadora, ¿no? A la placa de, de sonido de la compu, del Mother. ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a la opción esta que dice grabar. Y fíjense que, bueno, como pueden ver, acá me está tomando el micrófono y la línea, ¿no? Bueno, la señal. Para que se entiendan. Nosotros, en este caso, yo. Como tengo enchufado el micrófono de condense por el cual estoy grabando ahora en este preciso momento, vamos a ir acá, voy a ir a propiedades, en este caso vas a tener que ir vos a la configuración de tu micrófono, te tiene que aparecer, te tiene que estar funcionando esto, vos, vos hablas o haces un ruido lo que sea, y esto obviamente te tiene, te tiene que mostrar una señal. Entonces, para solucionar el problema ese del eco, del delay, vamos a llamarlo por su nombre, delay no es eco, eco es otra cosa. Pero bueno, para que se entienda, vamos a hablar de eso ahora en un ratito. Eh, escuchar acá. En esta pestaña, ¿no? donde dice escuchar, van a ver que tiene, en este caso yo, no tengo tildado la palomita, como dicen algunos, eh, el tilde. ¿no? Eh, tiene que estar así, o sea, sin la tilde. Si ustedes tienen esto así, con la tilde, la palomita, si yo pongo aplicar, seguramente, le voy a hacer una prueba para ver, yo no me voy a poder escuchar porque no tengo conectados los parlantes ahora tengo los auriculares y, y bueno, bueno, ahora fíjense, fíjense cómo, cómo se escucha, seguramente ¿ustedes van, percibir, ustedes van a percibir, yo no después lo voy a poder, poder ver al video, video donde, donde se, se forma una especie de eco, entonces para, para quitar ese eco tienen que, que destildar esta palomita, palomita ponen a aplicar y listo, esa, esa es la solución a este problema supongamos que Ustedes están en, no sé, en Twitch o en Discord Muchas muchas personas me, me preguntaron cómo podían hacer para solucionar el problema del eco En, en Discord, ¿no? Es una plataforma para hacer eh, videollamadas, creo, si no me equivoco Yo la verdad que no lo uso Pero bueno, tuve, algo estuve chumeando por ahí eh, Nunca lo usé Pero bueno, tengo entendido que es para eso Para, para hacer videollamadas En fin, tipo chat, ¿no? En fin, eh, bueno, tienen que ir a la configuración del programa de Discord y eh, a la parte de sonido es, es por una cuestión Les voy a explicar, vamos a abrir eh, Pine ¿No? Eh, o, acá voy a abrir Photoshop Porque la verdad que si no tardo mucho en abrir Pine, que en realidad es una pavada Pero bueno, creo yo que Como vivo haciendo esto, vivo trabajando con, con Photoshop Te voy a mostrar algo rapidito, se lo voy a dibujar gráficamente No soy muy bueno dibujando a mano Pero bueno eh, Supongamos que este vamos a dibujar con un pincel así nomás. Este vamos a hacerlo con rojo. Ahí está. Vamos a poner un color medio fuerte. Vamos a suponer que este es un parlante, ¿no? El parlante de la computadora. Este es el monitor. Chiqui. Otro parlante, por lo general tenemos dos, ¿no? Tenemos los parlantes acá. Bueno, entonces. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos, vamos a hacer cuenta que ustedes tienen el micrófono Este es el micrófono, ¿tí? el cable que va al, al CPU ¿No? Bueno, lo, vamos a hacer cuenta que <ríe> medio trucho el dibujo Pero bueno, para que se entienda Este es el micrófono, ¿no? Tiki Esto puede cosa, pero bueno En fin eh, Ustedes, cuando hablan por el micrófono Entra el sonido por acá Va a ir todo por el cable ¿tiki, tiki? Lo va a procesar el CPU y luego lo va a mandar por los cables a los respectivos parlantes ¿Tiki? y el sonido va a salir por acá igual que en este pero qué pasa cuando ustedes hablan entra el sonido y vuelve a salir no cuando sale el sonido por los parlantes y ustedes tienen activado esa opción de pre lo que ustedes están hablando en el micrófono por le por lógica el sonido va a salir por los parlantes y lo va a volver a tomar el micrófono. Por ende, es como que se vuelve a grabar su, su voz de nuevo y vuelve a procesar, vuelve a salir por el micrófono. Todo un lío, ¿no? Es como se forma una especie de, de círculo de sonido, ¿no? Este es el micrófono, la entrada, ¿no? Vamos a dar cuenta que este es el micrófono y este es el parlante. Entonces, entra por el micrófono y vuelve a salir por el parlante no y lo vuelve a tomar el micrófono. Entonces se forma una especie de delay, reverb. Vamos a llamarlo para que se entienda. no Después, si quieren, eh, pueden buscar directamente en Google, poner qué es delay o reverb, para que le quede más, más en claro no esta cuestión, ¿no? De, cómo, de para que se entienda el significado de las palabras, más que nada, porque hubo gente que me, me corrigió en los títulos del video anterior, y, leí, y yo tenía que andar explicando que yo ya sabía lo que significaba el delay, o el eco, o el reverb. La cuestión que, por una cuestión de que la gente busca el video de esta manera, con este título, de cómo quitar o cómo solucionar, es lo más lógico, ¿no? Cómo solucionar el eco de la computadora, o cómo solucionar el eco de Twitch, cómo solucionar el eco de Discord, o de esto, de aquello, de, qué sé yo, puede ser cualquier cosa. Pero para entender, eh, ¿Cómo solucionar eso? ¿O por qué se ocasiona este efecto de eco o delay? Llamalo como quieras. Vamos a, a borrar todo esto porque es un lío. Ya se, se hizo como... Uh, bueno. Eh, vamos a pintarlo de blanco. Bueno. Píntalo como quieras. En eh, el color que quieras. Listo. Ahí está. Bueno. Ahora les voy a... A repetir por última vez por qué se forma el eco. El micrófono es este, ¿no? Este es el parlante de su computadora o del equipo, de lo que tengan. O mismo puede ser el agricular. Pero ¿qué pasa? Al ser agricular, ahí está la cuestión del por qué no se forma eco con el agricular. Eh, entonces, ustedes hablan por el micrófono, entra la señal, entra el sonido. Pasa por el cable y va a salir, obviamente, antes de salir por el auricular, va a pasar por el CPU, lógicamente. Pero bueno, vamos a omitir esa parte. Lo que pasa es que el micrófono toma la señal y lo manda directamente al auricular. Como ustedes, el auricular, por lógica, se pone en el oído, no sale el sonido fuerte, no vuelve a tomarlo el micrófono. ¿Por qué? Porque solamente lo van a escuchar ustedes, en sus oídos. Esa es la cuestión del micrófono parlantes y auriculares por eso cuando juegan lo ideal si están transmitiendo es no que no ustedes no escuchen en volumen alto porque si no va a volver todo ese sonido lo va a volver a captar el micrófono y lo va a volver a enviar si están transmitiendo en vivo se va a formar ese, ese eco que en realidad no es un eco es un delay se forma un delay se repite el sonido constantemente como una especie de loop ¿no? Eh, y inclusive, si ustedes hacen un sonido fuerte o agudo, por lo general, sale ese sonido agudo por el parlante, lo vuelve a tomar el micrófono y empieza a potenciarse. ¿no? Y van a ver cuántas veces habrán pasado con el micrófono, cómo evitar eso también. En un escenario, la idea no es que pasen por el frente del parlante, sino por eso están... Posicionados los parlantes apuntando hacia adelante, hacia el público, no hacia el cantante Diferente es el retorno, ¿no? que las cajas están en el piso y apuntan hacia el oído del cantante Pero no están apuntando directamente al micrófono Por eso se usan en, en los escenarios micrófonos omnidireccionales ¿no? Que apuntan hacia la boca nada más, no, no están apuntando hacia los parlantes ¿Me explico? Entonces, por esa razón, tampoco eh, eh, tiene que ver la posición de los parlantes, la posición de cómo está tomando el sonido del micrófono. No es lo mismo cantar, si ustedes se ponen a pensar un cachito, se van a dar cuenta que en un escenario no se usa un micrófono de condenser, porque si no, se escucharía todo y constantemente estaría acoplando, acoplarse, se le, se le dice así, al, al al delay, no, a este sonido feo que se, se es como un pitido finito así que, que te hace pelota a los parlantes y el oído también. Eso hace mal. Por eso nunca hay que pasar por el, con el micrófono por frente de la caja. Siempre apagarlo o en lo posible bajarlo, ¿no? Bajarlo con la mano. Y si la caja está a la altura del oído, por lo general se ponen a esa altura las cajas, a la altura del oído. Siempre se pasa por, si pasan por al lado del parlante, siempre con el micrófono hacia abajo. Pero bueno no les vengo a dar clase de sonido ni nada pero son cosas que hay que tener en cuenta para evitar ese tipo de problemas seguramente vos estás escuchando este video y sos de hacer streaming o cantar eh, hacer eh, free, eh, ¿cómo se dice? freestyle ahí en, en vivo o no hace falta que sea en vivo puedes grabarlo y tener este tipo de problemas. bueno ya sabes cómo solucionarlo tratar de evitar eso de pasar el micrófono cerca de los parlantes eh, trata de bajarle el nivel de grabación. Que eso es muy importante también. Ya que estoy te lo, te lo explico. Es rapidito, no, no es muy largo. Pero bueno, vamos a aprovechar el video. Que tengo que hacer que los videos sean no menos de 10 minutos. Así que bueno. Acá en micrófono se van a propiedades. Y van a, a la parte donde dice niveles. Y fíjense que tenemos dos volúmenes. El, el volumen general del micrófono. ¿No? Es este. Y... La amplificación con la que el micrófono está percibiendo, tomando la señal. ¿ta? Son dos cosas diferentes. Una cosa es el volumen del micrófono y otra cosa es la señal, los dB, que es esto, No, los dB. Eh, con lo que está tomando, la potencia, la fuerza con la que está tomando mi voz en este caso. Entonces, yo por lo general, con este micrófono que tengo, siempre lo dejo así, porque se la banca o sea dentro de todo se escucha bastante bien no hace falta que me acerque al micrófono más allá de que sea condenser pero no es muy buen micrófono por eso tampoco me puedo alejar mucho pero fíjense que está al máximo el volumen del micrófono está al máximo también y si yo me acerco hola hola hola hola, hola ahora me alejo más o menos estoy a una distancia de 30 centímetros hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola ahí me acerqué fíjense que más o menos para que ustedes se den cuenta el tema ese ustedes tienen que hacer pruebas con su micrófono, yo no les puedo decir si sí, bájenle o súbenle porque eso va a depender de la calidad del micrófono que tengan ustedes si es de condenser o omnidireccional eh, bueno, marcas hay miles tenés Shure es lo más común de todos, no o comprar un Shure o otros que son eh, de otras marcas porque hay marcas que no, no, no tienen que envidiar mucho a este tipo de micrófonos de calidad, o sea eh, por ahí cuestan más por una cuestión de marcas, ¿no? Porque son marcas reconocidas, donde todo el mundo consume eso, entonces por ende los valores se van, se disparan, ¿no? Pero hay micrófonos económicos que cumplen el, tranquilamente lo que uno necesita, ¿no? No necesitas un micrófono de 100 mil pesos para hablar, o sea, para hacer un streaming. No necesitas un micrófono de ese, de ese valor, de esa calidad, a no ser que cantes. Pero bueno, o graves sonidos, o estés con el tema de, de los instrumentos, o qué sé yo, sonidos para cine, locución, bueno, se puede usar el micrófono para muchas cosas. Pero bueno, gente, eh, nada, eh, esos son mis consejos de hoy. Espero que les hayan gustado. Si te sirvió todo esto que te dije, dale like. No te vayas sin darle like a este video, así se, me ayudas a posicionarlo y me ayudas a... A recuperar esas 70.000 reproducciones que tuve en algún momento que youtube me las me los bloqueó me los eliminó bah lo tuve que eliminar yo así que nada gente eh, si te gusta todo este tipo de videos, soluciones para la pc y qué sé yo cuánto empecé a chusmear mi canal que vas a aprender a diseñar a animar a editar vídeos dentro de poco voy a hacer eh, voy a sumar producción musical que hace rato que tengo ganas de hacer eso Estoy por montar eh, mi propio home studio. Después vamos a ver si hacemos un estudio más grande. Eh, ahora dentro un poquito... Bueno, no, no le quiero contar porque voy a espolear todo lo que voy a hacer. Pero nada, si te gusta todo esto, nada, suscríbete y nos vemos en el próximo video.